Buenas tardes, soy Manuel Gracia, propietario del Criadero de Perros de Presa Canarios Kennels Tenerife, España. Se me ha pedido, reiteradamente desde hace muchos años, que tocara el tema de los perros de ganado majoreros. Eh, ya he hecho un par de vídeos anteriores a este que estoy ahora empezando. Eh, sobre esa raza de perros, raza entre comillas, porque la cosa ha ido decayendo mucho por los mestizajes y por el abandono de, los, de la raza, diríamos, porque cuando se abandona el concepto de raza o cuando no se tiene el concepto claro, pues acaban degenerando, mestiz ¿cómo, dege esto? ¿cómo degeneran? Pues mestizándose con unos perros y con otros que nada tienen que ver con el grupo racial al que pertenecen. ¿no? Bueno, hoy voy a hacer más bien un pase de fotografías. Más que yo hablar y exponer, quiero, sí, intervendré, pero voy a ir poniendo fotografías. Las primeras dos fotografías que voy a mostrar son de cuando la guerra española, el señor que aparece con la, en la fotografía eh, es un señor que murió hace muchos años, el señor Melo, que era el padre de Agustín López Melo de Gran Canaria, que está metido desde hace muchos años en el mundo del perro de presa canario. Primero en el club de Gran Canaria, luego se pasó al club de Tenerife, ha ejercido también como juez de perro de presa canario. Me imagino que todavía seguirá en activo como juez. Pero ya le haremos un vídeo dedicado a él exclusivamente cuando empiece a hacer vídeos eh, de criadores de Gran Canaria del pasado y del presente. Bien, pues vamos a empezar a hacer el pase de fotografías para que se formen una idea, los que no conocen el tema y los que pretendidamente sí lo conocen, porque hay personas que piensan que sí que lo conocen, pero no, más bien lo desconocen, o sea, no están puestos en el pasado. Eh, y, y hay que analizar el pasado respetando las distintas épocas, y los perros, hasta donde nosotros, o yo particularmente, eh, alcanzo a ver, ¿no? de lo que yo he investigado en Fuerteventura desde hace muchos años y luego pues eh, la copio de fotografías, fotografías hechas por mí, muchas de ellas, otras me las han pasado, estas concretamente con las que vamos a empezar, son dos fotografías que me pasó Agustín López Melo, el hijo del señor Melo, que aparece en la fotografía en las playitas en Fuerteventura, en Gran Tarajal. Bien, pues vamos a empezar. Me parece que ya, les he, ya yo las he mostrado anteriormente, pero bueno, como hoy viene de pase de fotografías, pues vamos a empezar. Esta es en las playitas con un perro gris del señor Melo y esta es la otra fotografía del señor Melo en las playitas también. Queda claro, ¿no? Bien. Este perro no era bardino, de capa bardina. Era gris. Esa capa es muy común en los mastines españoles. De aquella época, de cuando la guerra española, de, de, la, de actualmente, o sea, de ahora mismo, eh, y de hace siglos. Esa capa es muy común en el mastín español. Y yo vengo sosteniendo de que los perros de ganado majoreros, no bardinos majoreros que eso es la capa eh, de los perros de ganado majoreros que descienden de los perros que fueron introducidos en las Islas Canarias Lanzarote y Fuerteventura 1403 eh, traídos de España con los primeros caballos otros animales que no se especifica eh, hierro y armas y tal Bien, en 1403 entonces estos perros sostengo yo aunque después habrá habido a lo largo de los siglos refrescos de sangre tanto de mastines como de perros de presa que esos desaparecieron eh, que constan en los, en los acuerdos de los cabildos tanto de Fuerteventura, de Fuerteventura como de Tenerife los perros de presa que así se les menciona, eh, y los perros de ganado. En ningún momento se dice Mastines, que yo sepa. Mastines, encontramos ese término en la historia de se y Clavijo, como ya, se ha venido, como ya lo he expuesto en el vídeo anterior y en otros anteriores. Bien, luego aquí tengo yo una fotografía mía de hace muchos años, es conocida, pues esta tendrá, esta fotografía, 40 años, con el perro mejor primero, comprado en 8.000 pesetas, a Ramón Sosa Roger, de Tarajal, Gran Tarajal. Él los tenía en las playitas, eh, en la finca, el par este perro. Por lo bravo que era, le cogieron miedo porque una vez atacó al suegro y cuando fueron allí a, a atender el ganado, claro, el pobre animalito no conocía mucho al, al suegro. Y también al hijo mayor, que ya es un hombre mayor. Bien, lo mataron de un tiro con la carabina porque él era guarda, Ramón Sosorog era guarda, jurado de Media Isla Sur. Este perro, mejor primero yo no sé la capa que tenía el padre ni la madre, pero sí sé que este perrito, este perro de perrito, de pequeño, no tenía dos meses, los trajo una señora de, de Gran Tarajal, que se los había entregado Ramón Sosa Roger, este para mí, y otro negro con patas bardinas para un, otras personas de aquí, de, de Taco creo que eran. Y esta señora que era de Fuerteventura me parece que, era, que vivía en Taco también. Bien, estos perros son de capa gris. Eso no tiene nada que ver con los pastores alemanes. Y además en esa época, los pastores alemanes ni se conocían en Canarias, cuando la, la, la, la guerra española, porque la Segunda Guerra Mundial terminó en el 45, el año que yo nací. Y esta fotografía es del 37, 38... 39, que es cuando termina la guerra española. Así que no tiene nada que ver con. Sí tenía que ver con los mastines de los que descendían. Esos perros que eran mastines. Perros de ganado y, como dice Viera y Clavijo, eh, mastines, eh, bravos mastines del país en el 1591, cuando se realiza la cacería de asnos asilvestrados que mataron 1.500 de gente a caballo y batiendo la, la tierra para, en fin, mataron 1.500 que fueron manjar de guirres y de aves rapaces en general. Bien, luego, fotografías hechas por mí en la primera muestra de perros, en el Viera y Clavijo, digo en el Viera y Clavijo, en el Parque Doramas en Gran Canaria. Aquí hay uno, hice varias fotografías, pero simplemente los que más me parecieron a mí que estaban dentro de la raza son de este joven sentado en las escaleras. Este perro procedía de Fuerteventura, traído, o sea, a Gran Canaria desde, desde Fuerteventura vale eh... y aquí tenemos el que yo desde mi punto de vista era el mejor perro el señor con pantalón tejano que no se ve de cuerpo entero era un hombre de unos 40, 42 años médico, psiquiatra estaba con la esposa estos son perros de hace muchos años estos perros concretamente son del grupo de perros que concentró allí la asociación eh, esta político nacionalista eh, Solidaridad Canaria eh, y los jóvenes que organizaron la concentración de perros eh, estos eran de solidaridad y y estos perros estaban entre aquellos perros aquellos perros no valían nada pero nada eran mestizos degenerados de capa bardina, eso sí alguno negro con pata bardinas estos dos ejemplares desde mi punto de vista y yo ya tenía ciertos conocimientos de la raza o de lo que quedaba de la raza eran estos dos ejemplares los del señor psiquiatra que ahora será A, porque era mayor que yo si es que vive, pues tendrá, yo qué sé 80 y no sé cuántos años bien, y ahora les voy a hacer un pase de fotografías de otros perros alguno ya se ha visto en alguna revista que lo he publicado yo este de Fuerte Aventura traído a Tenerife en su momento acabó siendo de mi propiedad y yo lo vendí por 100.000 pesetas después de sacar, me parece no sé si le saqué cría o no quizá no ¿eh? a un señor del sur para la guarda de una nave aquí tenemos otro también estuvo en mis manos una fotografía de un perro extraordinario lo fotografié yo en Fuerteventura lo quise comprar ofrecí 100.000 pesetas no pude hablar con el propietario el señor que me llevó a verlo era yerno del propietario de este perro. Ese señor, el yerno, tenía un restaurante y lo conocí de la mano de Antonio Navarro en, en paz descanse. Este era un perro, desde mi punto de vista, lo más típico que yo he visto. Otro perro de la finca del Cabildo, de Pozo Negro, hace muchos años. Esta fotografía se la hice yo en la finca de Don Juan Fuentes Tavares, aquí, cerca de, de Valleguerra. Y yo he estado con él hace unos días, porque me ha traído una perra, la madre, una cachorra que me regaló. Me, me regaló un macho y dos hembras, pero un macho y una hembra se me murió. Entonces la que, la que sobrevivió la tengo aquí, muy bonita. Tendrá ahora ocho meses. Y me trajo la madre, porque dice que no iba a criar más con ella, que si la quería... De entrada le dije que no, porque la perra era muy desconfiada, muy brava, y yo no quiero problemas, le dije y tal igual. Pero a los dos o tres días le dije que sí, que me quedaba con la perra. Y aquí está, me estoy haciendo con ella, lleva tres días aquí. Luego es de Pozo Negro, se la regaló Tito Martínez. Fue cubierta en el último parto con un perro también regalado por Tito Martínez, que será de los del Cabildo, de Pozo Negro que lo tiene allí en la finca yo lo he visto, tengo que hacerle fotografías que todavía no se las he hecho eh, así que la cachorra que tengo yo es Fuerteventura, 100% de los perros del, de, de Pozo Negro del Cabildo aquí tenemos otro perro de hace muchos años muy bravo era con doble polón en cada pata otro aquí este lo compré yo con 11 meses, 30.000 pesetas, y he hablado de él el padre era extraordinario, traído de, de padres, traídos de Fuerteventura, de la oliva y la madre de este perro fue traída de balsequillo de un cabrero pero era muy fina de pelo y de físico y de todo no era por lo visto, yo no llegué a verla, pero por lo visto no era muy allá pero sí era de Fuerteventura este perro de la línea de Ramón Sosa-Roger, el doctor Montequi, no se ve de cuerpo entero. Ya el doctor Montequi murió hace unos cuantos años. Los, los ancestros de este perro, en primera y segunda generación, de Fuerteventura. Este perro, otro perro que también le regalé al doctor Montequi, aquí está de cuerpo entero, como se puede ver un cachorro de unos 9-10 meses nacido en mi criadero de los perros de Ramón Sosa Roger esta perra gris de los perros de Ramón Sosa Roger con la colilla traída de Gran Canaria y la tenía aquí Conchita la aparejadora que ya la he mencionado yo en el vídeo anterior Típica majorera de capa gris. Nada que ver con los pastores alemanes. Esta es Nieta de Major primero, El primer perro que yo compré que me costó 8.000 pesetas. Aquí. Adrián el luchador. Alguien lo conocerá en Fuerteventura. Él estaba de mantenimiento en el castillo de Fuste. Adrián nos dijo... Porque éramos varias las personas. Clemente Reyes Santana, Antonio Navarro, si no recuerdo mal, Agustín López Melo, Manuel Martín Metencur, Casiano Hernández Niebla, me parece que estábamos las personas, y yo. Bien. Y este perro eh, era el que tenía. En esta familia siempre tuvieron perros y él nos estuvo contando anécdotas de perros que ellos habían tenido pero que no eran como este eran muy superiores en tamaño y en calidad pero bueno, le hice fotografías a lo que tenía y ese era uno este fotografiado en la propiedad de Balsequillo de Salvadorito antiguo peleador de perros este perro lo robaron o sustrajeron de cachorrito de Punta Jandía de la finca del Alemán Winter, este es muy conocido, bien, que tiene toda su descendencia en las palmas de Gran Canaria, me parece que uno de los hijos ya mayor es médico, el otro es abogado, bien, aquí, este perro, este perro es el padre de Canario, ese que digo que la madre fue traída de Balsequillo, de, de, de un cabrero, este perro ya muy viejo, lo tenía últimamente ahí, en la fotografía lo tenía eh, este, Diego Febles Lemes, de aquí de Tenerife. Este perro nació en Tacoronte, de padres traídos de la oliva, fuerteventura. Este perro era soberbio, aparte de que tenía un físico extraordinario, de temperamento era una cosa inigualable. Doble espolón en las patas traseras, el pelo muy típico y con el rabo sin despuntar porque nació en Tacoronte. Pero el padre y la madre fueron traídos de Fuerteventura y yo los vi. No me lo han contado. Otra fotografía del mismo perro. De esto no queda nada. Y los que ahora están metidos en el tema del majorero, dicen que esto no tiene nada que ver con el perro bardino majorero. O sea, pero sí tiene que ver con el perro de ganado majorero, descendiente de los mastines llevados a Lanzarote y Fuerte Aventura, en primer lugar, desde España. Y estamos en el tema del estudio genético. Ya hemos hecho la primera gestión. Estamos esperando los, el kit para poder comprobar. Aquí, mejor segundo. Hijo de la colilla traída aquí pa, a la aparejadora, de Gran Canaria y a Gran Canaria había llegado desde Fuerteventura y el padre de este perro mejor primero de las playitas de Ramón Sosa Roger Gris era un señor perro era una maravilla y he visto muchos ¿eh? de lo de ahora y de lo de antes el doctor Montequi con el perro joven este que tendría unos 11 meses o algo así. Y he sacado otra fotografía. Vale. Un perro nacido aquí de lo mismo, Ramón Sosa Roger con colilla en segunda generación. Kiko Ovejero habrá su nombre ya de 50 y pico de años. Este perro se lo regalé yo con 11 meses de edad. Era bravo. dobles espolón en las patas traseras, buena capa, la boca, todo. ¿Que esto era como lo que hubo décadas y décadas atrás? No. Una cachorra de la misma línea. Mi hija que ahora tiene 51 años. Entonces era una, una niña adolescente. Esta nació aquí de los PER, de lo mismo. De Ramón Sosa Roger, descendientes con colilla. esta cachorra es hija de, de los padres son hermanos de camada más cosas eh, mejor segundo mi hija Serina que ahora tiene unos 36 años aquí tendría unos 6 añitos Este major segundo lo crucé yo con la hermana, Bardina primera. Voy a por el tríptico que está aquí. Bardina primera, hija de major y de colilla. Esta perra con el anterior, mejor segundo, saqué una cría y esa cachorra que está con mi hija es el producto de eso. Y otra fotografía que se me ha olvidado buscarla y ahora no me voy a meter, eh, a Corán, que era de la misma camada. Y a Corán salió gris, un poquito más oscuro que el padre, con Bardina primera o sea, hermanos de padre y de madre. Y sería un perro con dobles polos en las patas traseras, con un, un hueso espectacular, espectacular y más grande que el padre y que el abuelo. Era una maravilla, desde mi punto de vista. No desde el punto de vista de algunas personas que hay ahora, porque yo podría hablar en otro vídeo mmm, de la relación que yo he tenido, muy corta, pero que una relación amistosa, que nos hemos pasado fotografías con un joven de allí de Fuerteventura le mandé fotografías de estas algunas eh, y que le habían dicho allí en Fuerteventura que expertos del tema probablemente de los de la asociación o del, del club y tal y cual no, que eso no tenía nada que ver que eso sería de los tiempos de Jesucristo me dice en un whatsapp bueno pues nada de los tiempos de Jesucristo esta fotografía de la palma era un perro de ganado majorero o era un perro de ganado de la palma porque aquí en las islas fue común durante muchísimo tiempo durante siglos en todas las islas a partir de que son conquistadas que se van conquistando todos estos animales como los caballos y tal y cual pues se van extendiendo por todas las islas esta señora este perro se llamaba Tigre con Piedita Hernández Hernández y ha aparecido en algún vídeo mío. En 1956, en La Palma, en la finca El Reventón, está apuntado de mi puño y letra para que no haya dudas. ¿Vale? Esta fotografía... Es de una feria, en la feria de ganado de Tefía, no sé si fue en el 80, 1988 o por ahí, que Casto Berriel me llamó por teléfono, que ya he dicho que yo no recuerdo cómo conocía a Casto, probablemente yo lo llamaría por algo de los majoreros, alguien me pasaría el teléfono, no me acuerdo yo. Bien, entonces de las fotografías que yo hice de los perros que se presentaron allí en la feria de ganado, eh, esta es una de las varias fotografías, porque yo las fotografié todos, esta es una de ellas y aquí tenemos otra y aquí tenemos que han sido publicadas por mí hace muchos años en la revista El Mundo del Perro ¿vale? bien y he comentado que un señor, de, en esa feria de ganado, un señor de, noventa, de 83 años, campesino, ganadero, con dos eh, señores jóvenes de 40 y pico de años, si no recuerdo mal, más altos que él, más, un poco más alto que yo, eh, y yo le pregunté a él, como ya he relatado en más de una ocasión, incluso por escrito en algún artículo en algún trabajo, bien, que qué le parecían esos perros. Y me dijo, no, no, no, no, no, esto no tiene nada que ver con lo que criábamos aquí antes, lo que teníamos antes aquí. Los de antes eran grandes, bastante más grandes, eran distintos. Dice, venga por acá que le voy a mostrar dos que se asemejan, pero tampoco son, que son estos dos últimos, macho y hembra. Y esto lo publiqué yo en mi libro del 91. Estas dos fotografías. Y allí dije, ya esto, de que estos perros eran los que más se asemejaban en cuanto a la robustez, pero estos perros no tenían ni espolones en las patas de atrás. ¿Eran producto de qué? Bueno, por pues lo típico, lo que se cruzaba por allí de cualquier manera, porque no había conciencia de raza. Bueno, y ahora aquí tenemos de una revista Gran Canaria, el perro pone ahí pone aquí revista de la sociedad canina de canarias de gran canaria 1988 1988 y aquí aparece una fotografía de un perro de ganao majorero aparece aquí yo he puesto de mi puño y letra 1988 Fíjense este perro, ¿hay algo de este tipo hoy en día en las Islas Canarias? No, no, eso es un mastín canario, de Fuerte Ventura, al que normalmente se le llama, en los acuerdos de los cabildos, perro de ganado, y a los que viene el clavijo le llama mastines. Fíjense ese perro, doble uña las patas atrás, y aquí sí iré a tener un par de perros como este, o media docena. Vale. Y aquí está el pastor garafiano en sus primeros momentos. ¿eh? Con el señor el creador de la raza, que era profesor de instituto en La Palma, que yo ya he mencionado este tema, ¿eh? pero hoy no nos vamos a referir a él porque ya haremos un especial sobre el garafiano. Eh, bueno, y aquí tengo yo de la revista Todo Perros, eh, estos de la revista Todo Perros. Eh, observen lo que les voy a enseñar. Esto es un artículo. en el domicilio social del club de ya de Fuerteventura fíjense el perro de cabeza con collar que le cuelga de cuero observen bien la cabeza y el perro que está al lado no es el mismo perro, es otro perro ya quisiera yo perros como estos hoy en día porque la verdad es que la labor de recuperación de la, de la recuperación de la raza sería mucho más fácil bien pues, estos del mismo número, fíjense que pone aquí, Club Nacional del Perro Majorero. Este de abajo, son los mismos perros. Este de abajo, aquí está, puse yo la, la fecha, pero estos perros no son de esa fecha, son anteriores. Está es la fecha que se publicó la revista. ¿Se dan cuenta aquí estas fotografías...? Pues ahora yo les voy a poner una fotografía. A ver si la localizo. Sí. Sí, la localizo. Vamos a ver. Aquí es una... Un escaneado del perro de ganado majorero del club con sede en Fuerteventura ya. Lo ven bien, ¿eh? observen bien. Y ahora yo les voy a poner otro majorero. ¿Se dan cuenta? ¿Verdad lo que se parecen? ¿Eh? Volvamos otra vez. ¿Qué les parece? Bueno, pues este perro no es un perro de ganado majorero, es un perro de ganado español. Origen Extremadura. Este es Kazán, de la criadora Matilde Campos, que he hablado de ella. Este cazán era hermano de padre y de madre de Teco, del cual yo me traje una mastina, comprada por 50.000 pesetas a Antonio Cabeza Salvamonte, el mejor presentador de perros que ha tenido la cinofilia española de exposiciones. ¿Vale? Pues este perro, aquí lo tienen con la señora Matilde y el perro abajo. Este era un mastín de alrededor de 80 kilos. No lo parece, pero sí. Pues ese perro y este perro, señores míos, son la misma raza. Lo que ocurre es que ha venido degenerando el perro de ganado mejor oro de tal manera y se le cambió por ignorancia, no, nadie me interprete como insulto, no, no, no, no, por desconocimiento. ¿eh? Ya lo ven es el mismo perro, la misma raza me refiero yo, sin lugar a dudas, porque el perro de ganado de Fuerteventura era común a todas las islas a partir de la conquista, a medida que se iban conquistando, me iban metiendo caballos, eh, plantas, árboles, de todo, en fin, el modelo de Andalucía, Extremadura, Castilla, Bien, y estos perros venían de los mastines españoles, Loveros, loberos, guardadores de ganado, ellos no son perros careas, perros de pastor para dirigir al ganado a corta por aquí, corta por allá para que no se metan en los cultivos, para que entren en los rediles, no, no, no, no, estos eran perros loberos y guardadores de los rediles donde tenían o de las majadas como se le llama allí, estos perros, estos de aquí de Fuerteventura que lo que queda es ni la sombra lo que me decía a mí Ramón Sosa Rogerias del primer viaje que hice allí hace muchos años. Y lo mismo que me dijo en Tefía el señor este de 83 años. Y un señor, no recuerdo el, el pueblito, que vivía solo allí, un hombre flaco, alto, con los ojos azules, ¿eh? de 90 años. Y tenía uno bardino allí. Bardino, sí, porque era la capa. ¿Eh? Si hubiese sido gris, pues, pues lo llamaban un perro de ganado. Dice, mire, y aquel de allá, en aquella casa tienen otro, muy parecido a este, pero esto no tiene nada que ver, me dijo, con lo que había aquí. Entonces las personas que hoy en día defienden, defienden, crían, seleccionan con el afán de sacar la raza, de mantener la raza. Pero aquí no se trata de mantener la raza, sino de recuperar la raza pero con unos criterios de recuperación pensando al pasado de cómo eran no de recuperación que significa evitar que se extinga no, eso que hay ahora si algún valor tiene algún ejemplar que a mí me gustaría verlos uno a uno ¿Eh? con Tito Martínez me encantaría y con el hijo con los dos, y con Casto Berriel y lo que he dicho yo tantas veces de los perros que tenía aquellos dos viejos, ya de 7 u 8 años en la casa de los abuelos que nos mandó eh, Casto Berriel a verlos hace muchos años de eso antes de, de la feria de Granado Tefía que fuimos Clemente Reyes Santana y yo preguntando bien pues aquellos perros yo desde que los vi dije estos son mastines y ahí me saltó el chip ahí me di cuenta yo de que esos perros venían de Mascines que habían ido degenerando por abandono por no tener conciencia que luego se ha despertado la conciencia de recuperar lo de la tierra sí, pero cuidado que lo de la tierra viene de atrás de siglos atrás voy a decir más estos perros de ganado llegan a las Islas Canarias, empezando por Lanzarote y Fuerteventura, de la mano de Jean de Betencourt, cuando estuvo en Castilla y se entrevistó con Enrique III de Castilla, que autorizaba sacar de los reinos de Castilla eh, 500 piezas de arma, caballos y otros animales, ¿no? y eran vacas y, y de todo lo que había allá. Bien. Esas gentes que vinieron con Jean de Betancourt y en el segundo viaje ya vinieron, no sé si fueron 50 eh, conquistadores castellanos. Cuando decimos castellanos, porque era el reino de Castilla, eran andaluces, estrebeños, sobre todo. ¿no? Bien, pues. esos perros vienen de, la ma de, de, de mano de los conquistadores. Cuando llega Jean de Bettencourt, Gadífer de la Salli, y su gente, que eran 60 y pocos, alguna mujer incluso. Bien, pues después ya de golpe vinieron, no recuerdo si fueron o fueron 100 o algo, tendría que mirar. Pero en fin, que era un número importante. Entonces ya eran hispanos, perdón, españoles y franceses. Y luego ahí, pues bueno, fueron entendiéndose y tal. Bien, entonces, los actuales canarios de Fuerteventura... Porque ya después el, el término de Canarios abarca todas las islas. Pero en aquella época no. En aquella época no. ¿Eh? Luego ya se hizo extensivo lo de Canarias a todas las islas. Bien, pues esas personas que hoy viven allí como, como Tito Martínez, que si no estoy equivocado es primo hermano de... de, de, de, de, de caray, ahora se me fue el nombre. Del primo de... Bueno, ya me vendrá. Pues estas personas, sus ancestros, sus ancestros, o una buena parte de su genética, viene de aquellos primeros conquistadores. O sea, que los. Castro Berriel. Berriel viene de aquellos franceses. Y Tito Martínez, si es primo hermano de, de, de Castro Berriel, pues también le tocará lo mismo. Y así un gran número de los actuales habitantes de Fuerteventura, que ya sabemos que muchos, muchos, más que de aborígenes en Fuerteventura y Lanzarote, son de magrebíes, ¿eh? de la zona de Marruecos, de por ahí, que los, los, los metieron allí primero como esclavos, luego los cristianizaron y tal y cual y algunos luego se los llevaron otra vez a aquellas incursiones que hacían los musulmanes y se los llevaban, pero muchos se quedaban, luego volvían con las mismas películas, allí con la misma historia. Bien, pues a lo que voy es que, estos perros están en manos de descendientes de los primeros conquistadores franceses y españoles. Castro Berriel, Tito Martínez y un larguísimo etcétera que luego allí se fueron reproduciendo, luego se fueron cruzando pero siempre, siempre los conquistadores se mantenían entre ellos sus cruzamientos... ¿eh? sus apareamientos hombres y mujeres era más bien entre ellos no con los otros magrebíes y tampoco con los aborígenes lo poquito que quedó allí de que eso, los, los estudios genéticos tendrán que dilucidar cuánto queda mezclado en esa gente en esa población actual de Fuerteventura y Lanzarote ¿no? y ahora estoy limitándome a Lanzarote y Fuerteventura bien, entonces Tito Martínez, ingeniero, Castro Berriel, veterinario, pues tienen en sus manos la responsabilidad, bueno, y el hijo de Tito Martínez y los hijos de Castro Berriel tienen la responsabilidad de recuperar esos perros, no solamente ellos, porque yo estoy metido también en el lazo, desde hace muchos años. Tito, Castro Berriel, desde que yo empecé esto, él no ni había nacido. Y por el hecho de que yo no sea de Fuerteventura o de las Islas Canarias, llevo aquí pisando las islas estas y batallando por las cuestiones canarias muchos más años que los hijos de Tito y de Castro Berriel. Y eso no hay quien me lo quite. Otra cosa que voy a decir. Eh, hace muchos años, Tito Martínez, hace como unos 37 o 38 años calculo yo, mínimo, él estuvo aquí a visitar mi criadero mi criadero no era lo que es ahora no, no, no, no, aquí no había centro hípico, luego yo hice una nave eh, con, como criadero muy superior a lo que tenía, pero cuando vino Tito Martínez un hombre muy joven yo no estaba aquí en el criadero y lo atendió mi mujer, Mercedes Guillén Rodríguez eh, y vino para ver nuestros perros majoreros y dice que se sentó allí delante ahí había las perreras un pasillo largo había unas perreras ya amplias, grandes ¿eh? y, y un parterre con algunas plantitas y tal no bueno, dice, me dijo Mercedes que se había sentado allí mirando a los perros no sé si tendría yo cinco o seis no me acuerdo yo quizá Tito Martínez se acuerda mejor que yo y dice que te decía Tito Martínez es que son impecables, claro, con arreglo a lo que había en aquella época, él los veía como impecables, ¿cuáles eran esos perros impecables? Bardina primera, Major segundo, Major primero, Acorán y alguno más, Grises y Bardinos, Tito Martínez, y eso él, si escucha este vídeo, se acordará de eso, yo no estuve aquí presente, pero sí que Mercedes me lo dijo lo que pasó, ¿Eh? no tenía por qué inventarse nada y seguramente que a Tito pues le, le impactaron positivamente, ¿no? no negativamente sino caray, estos perros con doble en la pata de atrás, esas cabezas las orejas plegadas en forma de rosa ¿no? la expresión el ladrido que tiene un ladrido peculiar bueno pues que todavía se conservan algunos perros bueno pues eh esto hay que valorarlo desde este, estos puntos de vista me parece a mí desde el pasado desde el pasado primigenio diríamos desde el tiempo de que aparecen los primeros perros de la mano de los conquistadores que iban corriendo en la playa vigilando a los aborígenes pues esos perros de esos perros vienen estos degenerados, mestizados bueno, y que luego seguramente que trajeron más perros y siguieron trayendo como mismo traían caballos para refrescar perros para refrescar ahí está bien el clavijo que dice eh, que entró la rabia en Canarias con una partida de perros que trajeron de España y entonces dice los perros más comunes en apartado, en un apartado no, en un párrafo aparte Dice, los perros más comunes en Canarias, dice, son Mastines y menciona cinco razas más. Mastines. Y estos perros de Fuerte Aventura son descendientes de aquellos Mastines, que en los acuerdos de los cabildos se les llama perros de ganado en todo momento. No se les llama Mastines. Y en los acuerdos de los cabildos de herencia y en las ordenanzas se les llama perros de ganado y perros de los grandes, dice ¿Eh? ahí están las ordenanzas y los acuerdos que los cabildos no me lo invento yo entonces hay que recuperar aquellas razas de origen español pero que después aquí como se suele decir toman carta de naturaleza se asientan aquí, evolucionan aquí aunque con refrescos posteriormente que seguro que las hubo porque estos perros se traen para la guarda y la defensa y tal. Pero luego las familias que se establecieron ahí seguían trayendo animales de allá para refresco. Porque ellos tenían también sus raíces allí. Y eran conscientes que sus raíces estaban allí. No eran nacionalistas, aborigenistas, independentistas. No, no, no, no, no. no, Los ancestros de, Agusti, de, de, de, de Tito Martínez y de Castro Berriel y de todos los descendientes de franceses y españoles de aquella época que han llegado hasta nuestros días, no eran nacionalistas, independentistas, guanchistas. No, no, no. Ellos eran españoles. Y los que eran descendientes de franceses, aunque después se, se cruzaran con españoles o con, con lo que fuera, pero ellos mantenían su casta. ¿Eh? Mantenían su casta. Luego ya con el tiempo, pues todo eso se va mezclando y bueno, y hasta nuestros días. Pero cuando uno mira... El origen, desde el punto de vista histórico, ¿eh? se perca sin prejuicio de ningún tipo, se percata, y yo lo analizo desde el exterior, porque yo familia aquí no. Y yo no vine ni a conquistar, ni a matar aborígenes, ni nada de todo eso. Eso fueron ellos, esos descendientes, esos franceses, esos descendientes de franceses y de españoles de aquella época. Cuando se acaba la conquista, cuando se les cristianiza, cuando se acaba ya con todo el holgorio conquistador, ya venga, agricultura, ganadería parcelación de los terrenos y venga y dale construcción de casas, de iglesias el cristianismo católico y mmm, escuelas bueno, pues todo lo que se, luego se hizo eh, pero rapidísimo en todo Hispanoamérica ¿no? y parte de lo que es Estados Unidos la parte sur, que linda con México casi la mitad o más de la mitad de México se la llevaron los norteamericanos ¿eh? bien, pues entonces estos conceptos hay que tenerlos claros, conceptos claros, no adversión a nada, análisis de una realidad y aceptar el pasado. Estos perros vienen de ese pasado y estos perros por eso tienen doble uña en las patas traseras y por eso antes, como me decían a mí en Fuerteventura, viejecitos que murieron hace muchos años, eh, y todos los que yo visité ¿eh? recuerdo que estábamos Agustín López Melo Antonio Navarro, Clemente Reyes, Manuel Martín Betancur, Casiano Hernández Niebla ¿eh? Eh, íbamos, no sé si era en Betancuria y vimos salir dos, dos perrillos lagarteados, ¿eh? nada de estos degenerados y yo paré, yo fui el que se interesó con este señor hablar preguntar y tal y cual y este señor nos decía que va, antes eran unos perros grandes como burros ¿Eh? Dice cuando una perra se ponía en calor y se juntaban por ahí, por esos campos, cinco, seis o siete perros de esos, y había que tener mucho cuidado porque eran muy bravos y teníamos mucho cuidado de no acercarnos por allí. Bien, o sea que eran perros grandes, eran mastines. Por eso yo reivindico la, la denominación de mastín. Bardino es la capa. El que era bardino, como me decían, bardino. Y Polo Acosta que era aquí de los Altos de la Esperanza, que estuvo de güeyero durante muchos años en la, en, la, en la finca del Estado, en la granja del Estado, donde está hoy el Parque La Granja en Santa Cruz, allí en la Rambla, pues cuando yo vine a Canarias, recién casado con 23 años, tengo 77, ahora cumplo 78. Yo vine con, con 23 años casado con una chicharrera. ¿Vale? Pues estaba el, el parque, de la, digo, la finca de la granja del Estado. Y allí estaba Don Polo Acosta trabajando como vallero hasta que lo jubilaron y cuando lo jubilaron le, le, le cedieron una casita por encima de la carretera donde está ahora, desde hace muchos años cuando quitaron la granja de allí pues la tienen aquí en, en el Boquerón, bajando el Boquerón a la derecha pues encima mismo de la granja del Estado está la finca donde vivió muchos años y murió Polo Acosta y la esposa que es donde yo conocí a don Polo Acosta entonces el concepto este de la raza hay que verlo en términos objetivos sin prejuicios sin ideas preconcebidas negativas, ¿eh? no, esto no es esto no, esto es de aquí, esto es aborigen no no, no, no, no, no yo sostengo que no ahora vamos a comprobar cuál es el resultado del estudio genético pero es que no hace falta ni siquiera estudios genéticos porque esto y esto es lo mismo, señores míos y la cabeza en las razas, como saben los expertos que han estudiado el tema de las razas caninas, las cabezas son las que caracterizan a cada raza. El pointer inglés no es lo mismo que un setter irlandés. Un podenco canario no es como un pointer inglés. La cabeza. Y el chirneco del Etna, de allá, de Sicilia. Es un, un, eh, un, un perro para conejos, fino, que está emparentado con los podencos ibicencos, con los podencos canarios y con todo eso. Yo publiqué un trabajo bastante extenso en la revista Todo Perro sobre el podenco canario. Yo le busqué los orígenes sin prejuicios, nada de fenicios ni de historia, nada. Eso fue introducido, introducido aquí en la, después de la conquista cuando se introducen los conejos y para cazarlos traen podencos de la península y de las Islas Baleares y probablemente también trajeron algún tipo de podenco de Portugal que yo no sé si en aquella época el, el, los, los, los podencos que tienen los portugueses ya existían como tales porque los portugueses se han suministrado durante siglos eh, de reses bravas, de caballos y de un montón de animales de España por ejemplo, el caballo lusitano eh, es el mismo tronco pero además de España yo tengo un libro de Juan Carlos Altamirano, experto en caballos, ha escrito mucho, murió de cáncer de estómago, creo que fue de estómago, hace unos años, pero dejó una gran obra, muy documentada. Y ahí demuestra, en el estudio del caballo lusitano, de todos los caballos y aguadas completas o casi completas que se fueron llevando desde el siglo XVII, siglo XVIII, está documentado, por los archivos de Jerez y tal y cual, bien, y de Portugal. Pues entonces hay que ir a los orígenes, sin prejuicios. ¿De dónde viene la población española, los humanos españoles? ¿De dónde procedemos? En la península ibérica, que eso también toca en Canarias. De los que descienden de allá, o en parte descienden de allá, pues de la actual Ucrania. Está ya muy estudiado genéticamente, ¿eh? de cuando vienen con sus carromatos, con sus perros de tipo mastín. Y de ahí vienen los mastines. Los mastines no es un producto de ahí de la península ibérica. No, ahí llevan milenios, pero el origen está allá. Por eso, en esos países, tienen perros muy similares y cumplen la misma función. Y tienen uñas en las patas traseras. Y dicen, bueno, ¿y esto de las uñas de patas traseras? Si eso no es natural, no se suele dar en las razas caninas. No, eso se da debido a la endogamia excesiva. Que es un defecto. Es, por ejemplo, entre los mastines españoles, es frecuente el perro mastín anuro que se llama. ¿eh? Rabón. Na anuro se le llama. ¿eh? Bien. Nacen solamente con un trocito de rabo. Eso es por degeneración debido a la endogamia cerrada. Y los espolones es lo mismo. Pero eso viene muy de atrás. Muy de atrás. Milenios. Entonces... Pues nada, querían hablar del perro majorero, pues ahí tienen material, el que yo puedo aportar. Tengo mucho más material fotográfico, ya iremos viendo en un futuro, pero vuelvo a lo mismo. De Fuerteventura, de Lanzarote, los actuales habitantes, al margen de lo que ha ido llegando todo. Eso no tiene nada que ver con, con los holandeses o con los franceses, con los italianos. Estoy hablando de tiempos pasados, franceses los primeros y luego españoles. Luego ya dejaron de venir franceses. Vinieron eh, con el turismo. Pero eso no tiene nada que ver con aquellos. Con aquellos normandos. ¿eh? Que a su vez descendían de suecos. Normandos son gentes del norte. Que conquistaron partes de la Francia, que entonces no existía Francia como país, como lo conocemos. Y estos eran normandos. Estos entran aquí en Lanzarote y en Fuerte Aventura. Pero es que antes habían estado los mallorquines. En el siglo, siglo XIV, en las primeras décadas del siglo XIV, lo que no habían conquistado. Yo tengo aquí la historia, las obras, obras de Canaria, digo obras canarias de Elías Serra Rafos, cinco volúmenes. Ahí los tengo cuatro y voy por el segundo leyéndolo. Bueno, pues ahí hace un estudio pormenorizado, muy documentado muy documentado, ahí no meten cosas que por animadversión, por nacionalismo, por no, no, no, no, no, ahí se ciñen a los textos que se conocen y cuando no hay más porque, o se intuye que hay más textos pero que no los han encontrado, pues bueno, esperan a que aparezcan, pero el estudio hay que hacerlo basándose en la realidad histórica y el material existente en este momento, compararlo, y hoy que tenemos la posibilidad del estudio genético, pues a por ello. Y es un determinado Pues nada, no quiero aburrirles más con fotografías y con estos planteamientos, pero a mí me parece que son muy importantes. Muy importantes para conocer el pasado de los perros de las Islas Canarias. Qué pena que no queden perros de presa de esos que se, los que se menciona en, en los acuerdos de los cabildos y en las ordenanzas de los perros de presa. Por ejemplo, ahora me viene a la mente, aquí había un perro tipo caniche que fue traído a la península ibérica. Y en el siglo XX la sociedad canina española, eh, francesa se dirigió a la, a la sociedad canina española para ver si ellos recone, reclamaban la patria potestad, ¿no? De, del, del perro Tenerife. Y los de la sociedad canina española no tenían ni la más remota idea. Y dijeron que no, que no sabían lo que era eso, que ellos no. Entonces dice, bueno, pues lo reconocemos como raza propia nuestra. ¿Cuál era el perro Tenerife? Pues era un perro que habían llevado a Tenerife probablemente en el siglo XIX, ¿eh? gente que vino de allí de Francia, se los llevaron para allá unos perritos parecidos al caniche y en Francia se le reconoció no como perro Tenerife, ya desapareció lo de perro Tenerife, allí le llamaban perro Tenerife porque procedía de Tenerife lo habían llevado a Tenerife y se le inscribió como bichón frisé o sea que Francia tiene una raza de perros procedente de Tenerife que la sociedad canina española por desconocimiento o por falta de los conocimientos que hubiesen sido importantes para reclamar como una raza de Tenerife, que a su vez, esos perros venían de la península ibérica, como los perros de pastor, los perros sabuesos que menciona Viera y Clavijo en su historia, y si no, vayan a la historia de Viera y Clavijo, búsquenlo, ¿Eh? como lo busqué yo. Los podencos, los menciona, perros de pastor, que no es lo mismo que el perro de ganado, eh, y dice ahí no dice perros de presa dice dogos la única vez que yo me he encontrado con el término dog porque en los acuerdos de los cabildos siempre se dice perros de presa pero lo más probable es que aquí en Canarias hasta que se extinguieron pues a través del tiempo aquí había distintos tipos de perros de presa seguramente que había perros de toro prognatas perros de toro, perros del tipo alano, perro de presa, porque había distintas razas de, de, de perros en la península ibérica, y dicen, ¿por qué la península ibérica sí? Y en Inglaterra no, tiene su explicación. Porque a Inglaterra sí, incursionaron, conquistaron ¿eh? Eh, los romanos, pero después ya no hubo, eran entre pueblos afines, ¿no?, germánicos y tal, que es de donde vienen los anglosajones y todo eso que eran pueblos germánicos pero en la península ibérica entraron pueblos bueno, los íberos que procedían del norte de África, de los blancos de África que a su vez venían de, de Europa ¿eh? descendían de europeos de aquella época ven saber cuándo bien y por allí pues pasaron pues los, los, los alanos, los vándalos eh, los, los godos y todos esos cruzaron el estrecho Gibraltar, luego algunos volvieron parte de ellos eh, y entonces toda esa gente que se fue juntando en la península y anteriormente los romanos eh, pues claro eh, allí llegaban, llegaban todos con sus perros y sus caballos y de oriente por ejemplo el perro de, que le llaman turco el perro de aguas español ¿por qué le llaman turco? pues porque el origen de ese perro sería de Turquía y el gos d'atura catalá o perro de pastor catalán, pues tenía un mismo origen. Ahí son cataluños, se sabe. Yo tengo aquí un libro muy interesante de un señor que ya murió, eh, que escribió el libro sobre el gos d'atura catalá, el perro de, presa, de pastor catalán. Bueno, pues estos perros venían de allá. De oriente, de, de, de, de Anatolia, de por allá. Lo mismo que los mastines, de aquella parte. Pues nada, eh, ya hoy lo damos por concluido este vídeo. Muchas gracias. Espero que les sirva de, alguien, de algo a estas personas que les interesaba que yo hablara de los perros majoreros. ¿eh? Y a majoreros se le llama al resto de las islas a todos los perros que proceden de Fuerteventura. Majoreros son todos. Los humanos que vienen de allá son majoreros. ¿eh? Y si trajeran vinos de allí, son vinos majoreros. Pero realmente los términos que hay que utilizar son los que yo he venido planteando desde hace años, muchos años. Un cordial saludo. Pongan un perro de presa haya en sus vidas de selección, de calidad y a ver si dentro de poco podemos empezar a hablar ya, pongan en, su, en sus vidas un Mastín Canario de calidad y de buena selección y vamos dejando ya de lado lo de Bardino Majorero, el que quiera seguir con lo de Bardino Majorero, oiga yo no tengo nada que objetar, pero yo desde ahora eh, reivindico el nombre de Mastín Canario eh, y que eso siga hacia adelante con una buena selección y que, en fin, que este este este producto lo recojan las futuras generaciones. Un saludo.